El tiempo va enseñando quién vale la pena y quién no. En el transcurso de nuestra vida dejamos entrar a muchas personas, tanto buenas como malas. Personas que nos han dejado una marca, ya sea por alguna acción o cualquier gesto que hayan tenido. Son esas personas que verdaderamente consideras amigos o un buen amor. Cuando están contigo, los que se quedan contigo cuando todo está perdido y te dan un hombro donde llorar, mientras que con palmadas en la espalda te dicen que todo estará bien. Pero a veces nos equivocamos eligiendo amistades en las que depositamos nuestros secretos y deseos sin saber que estás no tienen la misma intención que tú, de apoyarte y solo te utilizan para lastimarte cuando deseen. Asimismo, encontramos relaciones amorosas que no funcionan cuando tu pareja no te apoya, no te quiere como antes o ya no eres su prioridad, debes darte cuenta qué es lo que está pasando, si en algún punto pueden arreglar las cosas o crees que deberían seguir caminos separados. Duele, sí que duele, pero tomar la decisión correcta te hará sentir pleno y quien tranquilidad. Solo el tiempo te demostrará quién vale la pena y quién no. Y lo más importante, no insistas en que alguien se quede mejor pídele que se marche y si insiste en quedarse entonces esa es quien realmente vale la pena. ¿Cómo lograrlo? Muy simple, cuando en realidad te des cuenta que esa persona te tenga como prioridad. Es cierto que muchas parejas toman un breve descanso de la relación o simplemente necesitan ayuda de otra persona, pero es mejor hablarlo antes de aferrarte a la ilusión que va a cambiar así. No muevas un dedo por conseguirlo. Recuerda que todos somos libres y estamos donde queremos estar. Si tu pareja se siente un poco distante o insatisfecha con la relación, debes plantearle la siguiente pregunta. ¿Vale la pena luchar? Si tus deseos son guiados por tu corazón, sabes que valdrá la pena, pero si la otra persona no está en el mismo ritmo, la única solución sana es dejarla ir. Solo se lucha por aquello que vale la pena tener. Y si notas que esta persona no tiene la misma intención, deja que siga su camino. Quizás en un momento fue linda contigo. Y eso es con lo que debes quedarte con los buenos recuerdos que compartieron no guardes rencor en tu corazón lo que fue ya fue y no tiene sentido luchar por alguien que desde hace mucho tiempo se ha querido ir no hace falta que te aferras a aquello que te daña solo porque de vez en cuando te haces sonreír con eso estarás demostrando que no tienes amor propio y no piensas en ti ¿sabes lo lindo que se ve una persona que es capaz de alcanzar lo que desea? ya sea alguna meta, un objetivo, solo o acompañado. No te quedes con alguien que no tiene la misma intención de avanzar en la relación. No te quedes con alguien que ha decidido utilizar todos tus secretos para hablar a tus espaldas. No te quedes con alguien que no se siente feliz contigo, que critica tu aspecto y no te valora por lo que eres. Hay muchas personas que desearían estar a tu lado. Deja que se marchen aquellas que realmente no valen la pena y de entrada a las verdaderas amistades o al verdadero amor. Así como el tiempo cura también se encargará de demostrar quiénes merecen estar a tu lado y quienes deben irse de una vez y para siempre, siempre mirando hacia adelante y nunca hacia atrás. Es la mejor fórmula para el éxito. Si estás pensando en una situación difícil donde necesitas el apoyo de esa persona especial y esta no reacciona igual, es ahí donde te darás cuenta que no vale la pena continuar. Por ende, te llevarán a buscar refugio en otras, esperando una palabra de aliento o ánimo, Además no todo suele ser negativo, ya que si notas que tampoco se sienten felices por tus logros y al contrario sienten envidia, ¿eso es realmente amor o amistad? Las personas envidiosas solo son lobos que buscan disfrazarse de ovejas y así ganarse tu agrado y cuando menos lo esperes apuñalarte por la espalda. Envidiarán tus metas, tu vida, tus relaciones y desearán todo lo que posees. ¿Sabes cómo identificarlas? Si en tu círculo de amigos, familia o incluso amoroso Tienes a una persona que solo se preocupa por sí misma, que cuestiona tus decisiones o te hacen sentir de alguna manera inseguro. Esas son las personas que envidian tu estilo de vida. Lo mismo sucede en las relaciones. Si estás en una relación donde tu pareja trata de ser el centro de atención y siempre sea el primero que tú, criticando todo lo que haces porque piensa que estás mal, eso no es una relación saludable. Así seas la persona más sumisa y enamoradiza del mundo. Llega un punto donde te das cuenta de que merece quedarse y que merece irse de tu vida. Tomar este tipo de decisiones no siempre es sencilla ya que son muchas las anécdotas y experiencias vividas, pero suelen ser de más peso las cosas negativas que positivas por las que muchas personas deciden alejarse de la otra. Cuando hayas entendido esto, el tiempo te premiará dejando solo a las personas que realmente valen la pena, aquellas que estuvieron en tus momentos de angustia y de triunfo, aquellas que estuvieron a tu lado cuando más la necesitabas, aquellas que te dieron un empujón o un impulso para salir de esa burbuja de inseguridades. A que es que te quieren por lo que eres y no tratan ni tratarán nunca de cambiarte porque así como eres es lo más lindo que puedes tener tu esencia y espíritu de seguir adelante. Contra todas las adversidades y eso sí es acompañada con las mejores personas y pareja. Y recuerda, no todos merecen estar en tu vida para siempre. El Tiempo Vaya que el tiempo a diario nos demuestra y nos dice bastantes cosas. Nos va demostrando muchas cosas, como quiénes valen y quiénes no en nuestra vida. Como también quiénes somos. Todo gira. Todo pasa. Pero nunca el tiempo se detiene. Jamás diría yo. La vida nos sorprende a diario. Nos deja muchas cosas y nos define muchas otras. Yo sé que es bastante difícil a veces soportar ciertas vivencias en nuestra vida, pero pero qué más da. Si no nos arriesgamos, si no vemos un poco más allá. Nunca se nos va a demostrar nada. A diario vemos gente entrar y salir en nuestra vida, aunque no lo creas. Con el simple hecho de que se metan en nuestro perfil de Facebook o Instagram, ya nos están averiguando la vida. Están viendo quiénes somos. Porque sonreímos, porque somos felices, ya sabes. Esa especie de vida paralela que se vive en las redes sociales. Nos están averiguando. Porque les interesamos. Y si les interesamos de más, pues obviamente nos mandarán algún mensajillo, ¿no? El secreto de todo este tema. Es esto que te estoy comentando. A diario. Las personas. Son tan cambiantes. Que simplemente. Desaparecen. O no. O se afianzan más acá con nosotros. Esas son las cosas que debemos. Observar. Experimentar. Para definirnos como personas. Y que nuestras parejas se den cuenta de quiénes somos realmente nosotros. Merecemos todo lo lindo, todo lo hermoso de este mundo. No esperes menos de nada ni de nadie. Porque es que esta es la realidad de la vida. Yo personalmente dejo a disposición del tiempo todo lo que vaya a suceder le pido a jesucristo señor mío que me ilumine a diario para poder sobrellevar las cosas a diario eso es lo mismo que debes hacer tú tienes que valorarte y sincerarte contigo mismo para que a futuro nada malo ni nada negativo suceda hermosa hermoso amigo amiga mía querida sonríe tranquila que todo lo bueno y todo lo positivo está por llegar En ti y en tu vida por ti y por nosotros Todo lo que pasará será lo mejor no te olvides de esto así que tranquila tranquilo sonríele la vida y vamos a progresar y demuéstrate quién tú eres y por qué ejecutas todo esto que estás haciendo Todas estas vivencias, ¿por qué las estás haciendo? Por ti, por tu vida, por los tuyos. Te amo. Eres lo más importante. Sonríe la vida. Yo soy Ricardo Niño y yo me despido. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.